Hola, bienvenida, bienvenido a más Bienestar Holístico, Oráculo, Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 19 al domingo 25 de septiembre del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, yo estoy <coughs> grabando este video algo con algo de antelación porque como saben voy a estar en Dallas en la exposición. Y empezamos con la lectura, para que no sea muy larga, con las cartas de Dorian Virtue, que son estas de acá. Me sigo con mis cartas, que son estas de acá. Y termino otra vez con las de Dorian Virtue de la sanación con ángeles, que son estas de acá. Me guío por mi intuición cuando escojo las cartas. Y vamos a ver qué nos depara para esta semana. Cuando esta lectura ya esté al aire, o sea, esta semana del 19 al 25, yo ya estaré de regreso del de la exposición y bueno vamos a ver qué es lo que nos quiere dejar la virgen, saber la virgen maría para esta semana y bueno agradezco a cada uno de ustedes que ha entrado a la página de mis pinturas de arte en el vídeo anterior están las ligas en especial una persona, no sé si nombrar el nombre o no, yo creo que mejor no, pero bueno, me, me halagó las pinturas y es una persona que está aquí como suscriptora del canal de YouTube. Después pues muchas gracias y bueno, vamos a ver qué es lo que nos deparan las cartas para esta semana. Muy bien, comencemos con la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente. Sobriety, sobriedad. ¿Qué significa sobriedad? Sobriedad significa mantener la calma, ser objetivos, no explotar, no entristecer, o sea, mantener la calma, digamos, ¿no? Pero esta calma es con cierta objetividad. ¿okay? Es cuando, pues puede ser en mi caso, por ejemplo, que llegara a fallecer mi papá, pues mantenernos con calma. ¿no? La carta dice lo siguiente: My clear mind is easily able to focus and concentrate. Mi mente clara con facilidad enfoca y se concentra. ¿Ok? Si mantenemos la calma, la sobriedad, es más fácil que nos enfoquemos en lo que tenemos que realizar o hacer. Para el día lunes y martes la carta dice, naturaleza. Así se ve la carta. Es el arcángel Ariel y dice, regocíjate en la naturaleza, retoma energía e inspiración. Somos parte del todo, escucha tu cuerpo, no lo descuides aunque seas luz.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 Bueno acá tengo que decir que cada vez que me sale esta carta estoy así como que ¡ah! otra vez pero este en este caso por ejemplo bueno como he comentado pues mi papá está en el proceso de trascender y bueno ha habido una de pleitos y de diferentes opiniones y bueno al fin y al cabo quien va a tomar las decisiones es mi madre y yo siento que, bueno, tomó decisiones equivocadas en cuanto al tratamiento antes de que empezara a, a trascender. Mi padre tuvo mucho dolor, ella creyó mucho en un médico que es pésimo, el peor médico de este mundo. Y bueno, por tres semanas lo dejaron con dolores hasta que por fin pude convencer a otro médico que también estaba desde un principio dentro del proceso, de que por fin le dieran ya morfina mi papá ¿no? entonces es, es una situación que pasó este para mí inexplicable como los médicos dejan que sea una situación como tal convencer por fin a mi mamá a mi hermana, a los médicos o sea, René contra el mundo levantando la voz a nombre de su padre pero bueno, se logró pero tengo que decir que toda esta Uh, situación pues me costó un conflicto muy fuerte de, de, de recriminarle a todo el mundo de que pues cómo es posible no? y hasta un resentimiento hasta cierto grado entonces bueno, al fin y al cabo nadie es perfecto, todos cometemos errores pero bueno, esto fue a cuestas de, del bienestar de mi padre lo cual se me hace sumamente injusto creado por la soberbia y el ego de un médico ¿no? entonces bueno, al fin y al cabo pues perdonar Modo, no Se hizo lo que se pudo hacer y al fin y al cabo sí terminaron dándole este, morfina. Es como un ejemplo, ¿no? A qué es lo que yo podría perdonar. Muy bien, prosigamos. Para el viernes, sábado y domingo la carta dice: eres luz. Ok. es el arcángel Uriel seguramente así es y dice. Provienes de la luz de la fuente, por lo mismo brilla con tu propia luz. Expándete, no hay límite, ni espacio, ni tiempo. Brilla e ilumina. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí tiene cierta lógica las cartas. Voy a empezar con esta naturaleza. Puede ser obviamente la madre naturaleza, como lo está indicando la carta, pero puede ser tu propia naturaleza. Reencuentra tu centro, ¿no? Eh, mantente sobrio objetivo por encima de las cosas, digamos, o afuera de las cosas, no para no involucrarte emocionalmente. Pero si hay un resentimiento, si hay una situación que hay que perdonar, pues perdonarla. Esto es como una limpieza, ¿no? Y el perdón real es que digas, "Ay, sí, cierto, ya se me olvidó", ¿no? Que es muy difícil que llegue, la verdad. Yo en mi experiencia tengo muy buena memoria y pues, ¿así que se me haya olvidado? No. <risa> Pero ya no está el sentimiento, la emoción de, del resentimiento, de enojo, de lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, y de ahí, una vez que esto esté sanado, equilibrado, armonizado, nos verán expandir nuestra luz completamente, ¿okay? Muy bien, para finalizar, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebren algo o cumplan años. La carta dice, poder. Miren, se repite con la de la semana pasada, ¿no? Que nos está diciendo, tú puedes. ¿Ok? Y mira que sea muy necesaria esta carta. Este, y bueno, pues parece ser que sí va a ser una semana intensa. Porque pidiéndonos sobriedad, pues sí significa que va a ser emocionalmente bastante fuerte ¿no? entonces bueno, cabe la posibilidad que bueno, yo creo que mi papá llegue a fallecer en esta semana, ahora sí que así voy a estar ahora en todos los oráculos porque pues ahora sí que Dios dispone pero sí a mí me queda claro que este, está en las últimas y yo desearía que fuera lo antes posible para que dejara de sufrir este y uh, también estoy un poco dudoso si eso va a ser rápido, porque mi padre, bueno, como he comentado, ha sido una persona de control. Y de una vez anótenselo, personas de control, <risa> las personas de control normalmente tardan mucho más en irse que las otras personas. Porque su ego les está diciendo, sin mí esto va a ser un caos, sin mí mis hijos se van a pelear, sin mí va a pasar esto, no van a poder arreglar esto, no van a saber de esto, y el sin mí, sin mí, sin mí, como tanto protagonismo, que es el ego al fin y al cabo, le está diciendo a esta persona, no te puedes ir, porque sin ti, bueno, se derrumba el mundo prácticamente. ¿no? Entonces, bueno, eso pasa mucho con las personas de control o controladoras, y pues sería bueno quitarse esa, no solo es una maña, sino es una, toda una manera de ser. Y mi consejo es, eh, o digamos, ¿por qué se da el control? El control eh, es igual al miedo. ¿no? Una vez que yo controlo, yo sé qué va a pasar y que cuál va a ser el resultado. Entonces, la, la, cuando se suelta el control, hay confianza, se confía. Confía uno, confía uno en el proceso de la vida, confía uno en Dios, confía, tiene fe al fin y al cabo, o sea, va más allá de todavía, ¿no? Porque hay cosas que nos corresponden y otras que no, y las que no nos corresponden son justamente esas, ¿no? Y mucho menos la vida y la muerte. Este, Entonces, bueno, es confiar y dejar que el proceso de la vida, este, pues, continúe. Y ahorita me acaba de caer eh, esto con esta carta y lo que había mencionado, los medicamentos. Tal vez mi papá se buscó como alma esa experiencia. Mi padre en su vida, francamente, fue una persona sumamente soberbia, sumamente difícil, muy ególatra, este, muy enojón. O sea, varias este, clasificaciones bastante negativas. Digo, fue buen proveedor. Yo por mi parte puedo decir que no fue buen padre conmigo. Yo creo que sí lo fue con mi hermana. Este, no creo que haya sido un buen esposo, pero bueno, a mí no me toca juzgarlo, vaya, ¿no? Ahora sí en plan de amigos, bueno, uy, era muy amiguero, era muy querido por mucha gente y profesionalmente, bueno, fue uno de los mejores en su ramo. Entonces, bueno, nada más estoy describiendo esta situación porque este, sí es importante hacer mención en cuanto a pensar en esta posibilidad de que esta alma se haya escogido, esta experiencia de tener dolor, de sentirse vivo a través del dolor y permanecer en este plano como me imagino tal vez, no como castigo, pero como sí el sentirse más humilde, el sentirse más este, humano. Uh, o, como había mencionado, dentro de su demencia, bueno, obviamente ya no, no sabe lo que hace, pero el mal carácter sigue ahí. Y bueno, las groserías y los gritos y el querer pegarle a la gente que le está ayudando a cambiar el pañal o lo que fuera, bueno, es ahí está no la violencia física. Entonces, bueno, era uno de sus lenguajes, la violencia. Y ya estoy hablando en pasado, de hecho, miren qué chistoso, porque todavía sigue vivo. Pero bueno, a lo que quería llegar es eso, que tal vez esta alma se escogió esta situación y el universo en sí quería que pasara estas tres semanas con dolor. Entonces, a sabiendas de esa, que eso es lo que quería Dios, eso es lo que quería esta alma, entonces, con mayor razón, pues, perdonar, ¿no?, que se haya tomado esa decisión porque es lo que quería el universo y esta alma y estas personas a través de su ego, su terquedad y demás, pues, se logró. Entonces, es como darle un giro, ¿no?, a la situación y, este, es lo que me llegó ahorita, pues, y si lo quería compartir entonces, es una manera diferente también de, de perdonar, ¿no? A sabiendas de que, ok, así es lo que pasó, tal vez el universo así lo quiso, tal vez Dios así lo quiso, tal vez esta alma así se escogió esta experiencia, por alguna razón, la verdad, pues, ahora sí que nada más los que hayan trascendido ya sabrán, o los que son arcángeles. Muy bien, te entonces, una muy bella semana, espero que estés muy bien llénate de ánimo, de amor sobre todo amor propio amor hacia los demás bienestar yo sí puedo decir que a través de esta situación tan difícil y con tantos pleitos y argumentaciones que gracias a Dios ya se quitaron ya se resolvió lo que se tenía que resolver este he crecido en el sentido de entender Ah, que bueno, cuando hay situaciones difíciles la gente este, se aúna más el carácter de la gente entonces si la gente ya era negativa, uff, más negativa si la gente era, qué sé yo, criticona, de mal humor, violenta, pues más ¿no? entonces se resaltan estas características negativas y eh, mucha gente de hecho ni siquiera sabe cómo reaccionar eh, ante el suceso de la muerte, de la transición, y uh, le tiene miedo y quiere poder controlar, etc. Entonces, bueno, este, hay que tener mucha compasión, mucho amor, pero sobre todo para la persona que va a trascender. Ya los demás, en este caso mi mamá, obviamente, pues trato de apapacharla, quererla y demás, pero bueno, su reacción no es la mejor, está cometiendo ahí unos errores pasando las dinámicas de su relación de pareja hacia mí, o sea, lo está reflejando hacia mí. Pero bueno, todo, como había mencionado, mi mamá tiene comienzos también de Alzheimer, entonces tampoco está tan consciente de lo que está haciendo, o por lo menos así se puede disculpar. ¿no? Entonces, como yo estoy haciendo este análisis en mi vida de mi situación actual, hazlo tú en la tuya. ¿no? Este, estoy nada más dando un ejemplo de cómo se puede interpretar la carta, y pues toma contigo lo que, te, lo que te sirva y lo que no te sirva, pues deséchalo, no no pasa nada. Bueno, te deseo una muy bella semana, te abrazo de corazón donde quiera que te encuentres, agradezco a quienes comparten estos videos, los hago con mucho amor y me encantaría que creciéramos como familia, pero... Pues ahora sí que ya estamos como estancados desde hace, creo, dos años, en 13.700, de hecho estábamos más altos, ya estábamos en 13.900, y bueno, perdimos 200 suscriptores. Y también por algo pues se dan las cosas. Hay un proverbio que dice que las aves del mismo plumaje vuelan juntas, y esto explica muchas veces cuando sale de tu vida alguien y entra alguien, es para que llegue una energía nueva, ¿no? En este caso, pues, puede ser con mi padre, que en mi caso en especial, tal vez yo encuentro una pareja, ¿no? Como si estuviera muy limitado ese contenido este, y no pudiera haber más personas, ¿no? Es un poquito limitada la, la, esta versión. Pero bueno, permítela y eso explica entonces muchas cosas. Te mando un beso, un abrazo, donde quiera que te encuentres. Hasta la próxima ocasión. Muchas bendiciones. Namaste.